Y bueno, como habéis visto en el título del vídeo, os vamos a enseñar durante estas vacaciones eh, las mejores playas de, de Almería. Bueno, las mejores playas, os vamos a enseñar ¿Alguna playa? algunas playas de Almería, que son todas bastante buenas y tal. ¿Qué ha pasado? Que nos íbamos a subir al norte de vacaciones, pero hemos tenido un problema y al final no podemos subirnos. Temas de pandemias y demás. Así que nada, nos hemos quedado aquí, nosotros estamos bien. Nosotros no hemos sido, no pero bueno, ha <risa> sido pues, en el destino, ha, dicho. ha sido en el destino que ha habido una cosilla ahí, pero vamos, que gracias a Dios no es una cosilla grave y están todos bien, pero por tema de precaución ya sabéis que lo importante es estar... A ver, si tuviésemos todos vacunados, pues todavía... Claro, pero, pero yo... bueno. bueno, en pues, fin, poco cosas. a poco va el ritmo como va. Y nada, os voy a enseñar una serie de playas de Almería, eh, os comentaré qué playa es y demás... Y espero que os guste este vídeo y si no conocéis Almería, espero que con este vídeo conozcáis un poquito más de Almería y de sus playas. Bueno, la playa del Zapillo es una playa que está en, en la ciudad de Almería, una playa urbana, por así decirlo, de arena fina y, como podéis ver, es una playa muy concurrida. Sí que es cierto que tiene, sí que es cierto que, bueno, hoy es domingo y sí que es cierto que la distancia es amplia, entonces hay bastante sitio para toda la gente. Sí, ahí mismo, y nada, os enseñaré el agua, el agua suele estar bastante en calma aquí, no se, se rebota mucho, no es una playa tan salvaje de las que podéis ver en Almería, y nada, os enseñaré un poco la orilla, a ver qué os parece. Un ratillo en el zapillo y os vamos a contar lo mejor y lo peor de esta playa para mí lo mejor de esta playa es que está eh, concéntrica en almería es una playa urbana no es la típica playa urbana que podéis ver eh, con mucha aglomeración hay bastante separación hay mucha gente pero es una son varios kilómetros de costa que es amplia el agua eh, fresquita tranquila y tal eh, tiene sus duchas al salir es decir pues puedes quitarte la arena y y bien, y lo peor de esta playa pues posiblemente sea que no sea una playa tan hermosa como el resto que hay en la zona de Cabo de Gata o la zona de San José, pero por lo demás una playa correcta para que podáis pasar un día si estáis hospedados difícil en media Capital, difícil aparcar, eso también es una desventaja pero bueno eh, una vez que aparque, mucho para una vez que aparque <risa> hay mucho hay, hay mucho tiempo para disfrutarla así que este es el resumen de, de la playa del Zapillo. Bueno, hoy os vamos a enseñar otra playa. Hemos venido a una de mis playas favoritas de Almería, el playazo, que es una playa que se sitúa en la zona de San José, por así decirlo. Y eh, uy, está un poco escarpado esto, a ver si me voy a caer. Pasando Rodalquilar esta, ¿vale? Es una playa. Eh, que os enseñaré preciosa y súper tranquila. Hoy hace un día regular, para estar en ella hace muchísimo calor. Estamos en plena en plena hora de calor y, y bueno, hace un poco nublado y viento. Pero bueno, vamos a ver cómo está y ahora os enseño. El playazo, eh, lo mejor que tiene esta playa es que tiene un agua súper cristalina, puedes hacer snorkel, eh, arena muy fina y una playa que está bastante apartada y bastante sitio. Aunque en la cadena que hemos estado nosotros, que es la que está por detrás del playazo, sí que es verdad que se puede llenar de bastante gente dependiendo el día y la hora. Nosotros hemos venido un lunes, hemos estado muy a gusto hasta cerca de las 12 que ha empezado a llegar gente y y hemos dicho nos vamos Hasta luego. y nada eh, os recomiendo esta playa al 100% es de mis favoritas la verdad venid temprano. Venir temprano y para pasar el día está genial así que nada eh, os seguiremos enseñando playitas. bueno hoy hemos cogido el coche y nos hemos venido para la zona también de San José pero en concreto a Las Negras y os voy a enseñar un par de playillas que están por aquí que seguramente os encanten Así que nada, ahora mismo os enseñaré estas playas. Pues nada, nos hemos venido a Las Negras con idea de, de ir a la casa de San Pedro también. Tenía ahí pendiente, aquí quiero mandar un saludo a, a Dani, del canal de Recorriendo Pueblos y Barrios de Almería, que había quedado con él, pero el día que hace de viento hay bandera roja, pues nada, impide que haya barco para ir a la casa de San Pedro. Así que os enseñaré lo que es la playa de Las Negras, que también es una playa bastante chuda de piedra, no está la gente metiéndose por la bandera roja. Pero vamos, os dejo unas imágenes por ahí para que disfrutéis un poco y, en buen, y con un buen tiempo esta playa es maravillosa para pa pasar el ratillo. Que el vídeo de las playas de Almería no hemos podido enseñaros más playas hoy. La idea era irnos a la casa de San Pedro, no ha podido ser, pero bueno, os he enseñado en este vídeo tres playas eh, que podéis visitar perfectamente: una playa urbana como es la playa del Zapillo, eh, otra playa como la del playazo de Roda Alquilar, y hoy os he enseñado un poquitillo la playa de las Negras. Eh, bueno en este vídeo solo deciros que tenía pensado hacer una colaboración con Dani del canal de recorriendo pueblos y barrios de Almería Pero que no ha podido ser por el mal tiempo y demás así que eh, mi recomendación esta semana va para el canal de Dani Que si estáis en este vídeo y os gusta Almería posiblemente si entréis en su canal veréis muchos vídeos de pueblos de Almería súper interesantes para visitar y vamos, os lo recomiendo al 100% que vayáis por ahí. Y nada, solo deciros que aquí acaba el vídeo. Si os ha gustado, dejad like, suscribiros y, y dejad un comentario si queréis más vídeos sobre playas. No tengo ningún inconveniente en que sean más playas de Almería, que hay muchas y súper chudas. Que ahí vamos ahí. Que ahí vamos ahí. Así que nada, hasta la próxima semana, amigos. Chao.